Los tribunales están para eso. y Me alegra que las cosas ocurran mmm, con los procesos que llevan. Eh, es una situación laboral, de unas prestaciones laborales, donde hay un proceso, donde hubo una sentencia, y pues esa sentencia todavía no tiene las cosas irrevocablemente juzgadas, tiene solamente una sentencia que se dio acá, ¿En primera instancia? En primera instancia, luego, entonces, no da dos meses para recurrirla. Pero esa persona llegó y hizo el proceso y sorprende a la institución que en este momento están, pues, esperando que nosotros le mandemos el, eh, nuestro escrito, ya nuestro parecer y el, el recurso que nosotros también vamos, estamos preparando para eh, darle la, lo que procede ¿no? en, en recurrirla y me alegro que estas cosas ocurran. No es nada del otro mundo. Yo soy una persona que no ando apavientándome ni poniendo eh, a nadie en, en, en una situación de que está incorrecto. No, no, no, Nosotros somos democráticos. Ojalá yo que todo el que quiera una prestación laboral siga los procesos de los tribunales y no esté protestando donde no va a encontrar nada. Porque protestan, protestan en el frente, protestan en una esquina, pero ahí no es que logran los procesos. Entonces yo me alegro mucho, es una situación que el ayuntamiento tiene cómo solventarla si finalmente eh, eh, la sentencia da lo irrevocablemente juzgado, de manera que no hay inconveniente en ese aspecto. En, en el caso de sus cuentas, ¿es cierto que, que fueron? Bueno, el... no, no, no. Realmente lo que se hace es que si usted tiene alguna cuenta en ese, en ese banco, usted la tiene lógicamente eh, pues, bloqueada, ¿verdad? Eh, por, lo, por lo solidario que debemos ser como representantes, pero repito, eh, hemos hecho el escrito y, y no creo que haya sido incorrecto. Lo incorrecto es no esperar, ¿verdad?, lo que señala la ley 86-01 y lo que señala la ley especial que, que, que nos gobierna en asuntos administrativos a nosotros, ¿verdad?, que nosotros podamos recurrir e ir al contencioso administrativo. De manera que eh, parece ser que hubo una inocervancia en, tanto en la persona que representa los agraviados o los interesados en que le, le, le den sus prestaciones laborales y, o, y el departamento que les recibió. Pero eh, feliz porque así les arrojamos luz. A, al pueblo y la gente sabe hacia dónde acudir y estamos prestos como lo hicimos que salió una sentencia y le dimos al señor Antonio Mercedes le dimos su, su dinero porque nos sentamos eh, íbamos a recurrirla pero él se sentó con nosotros y, y bien pudimos ponderarla y accedimos pero en este caso no podemos sentar esa jurisprudencia de que no se pueda de que usted una cosa que no está irrevocablemente juzgada que tenemos plazo para recurrirla mucho tiempo, eh, pues que entonces se venga y se dé eso, eh, que realmente lo que hace, que sienta, repito, un precedente que puede replicarse en el país y es una mala señal.